Estamos acá, seguimos con los clubes, estuvimos en Ateneo Roca, como, como dijo recién mi, mi viejo. Estuvimos con Juan ahí, con el quinto sorteo ¿no? de, de mi pieza. Y está, estábamos acá con mi amigo Mecha. ¿Tu nombre para que la gente te conozca? Daniel. Daniel, ahí está. Muy bien, es el presidente del Club El Destino. Muy buenas tardes, amigo, por, por venir y acercarte acá a lo que es el estudio de la Hora de Burlingame. Bueno, ¿Todo bien? todo bien, todo bien, gracias a ustedes por la invitación y nada, muy contento. Eh, cuando me dijiste para venir, ni lo dudé, así que nada, acá estamos. Sí, sí, sí, siempre, siempre pasamos por, por tu club. Bueno, como todos los clubes no, nos abren la, las puertas. Eh, vamos a ir un poquitito para atrás y después vamos, vamos a ir contando un poquitito en detalle cómo está hoy eh, el club. Eh, yo me acuerdo, bueno, de, de, de los dos años de pandemia, ¿no? Eh, el tema de, de las ollas populares y cómo los clubes eran eh, lo que necesitaba el vecino y la vecina de Hurlingham para comer en ese momento, ¿no? De, de pandemia. Contanos la experiencia de, del club El Destino. Sí, sí. Bueno, nosotros en principio cuando arrancó la pandemia, bueno, obviamente estábamos todos asustados y, y nada, en los primeros, en el primer tiempo no no salíamos, pero... Después se nos ocurrió la idea esa de la olla popular mm. y bueno, comenzamos con eso para ayudar, había mucha, mucha necesidad mm. y, y bueno, eh, sentíamos la obligación de, que, de ayudar a los vecinos y bueno, pudimos hacerlo, eh, dábamos más de 300 viandas por día a Mira. los vecinos, así que nada, muy contento y bueno, por suerte ya pasó todo eso. Sí, sí, sí, por suerte, por suerte ya pasó y los chicos volvieron a, a, a, la, a la canchita eh, ¿Cómo fue eso de, de, de ver a los chicos volver? No, una felicidad tremenda. El, no solamente los chicos, nosotros, nosotros los, los papás, mm. eh, comisión, todos necesitamos, necesitamos esa contención que te da el club, que es única. Mm. Y nada, eh, estábamos muy felices, ahora ya pasó un tiempo y nada. Eh, muy contentos, ahora se nos vuelve a cerrar el club, pero. pero por algo lindo. Por eh. algo lindo, ¿no? obviamente, ahora es algo único, y, mm. eh, es algo histórico para, para el barrio, para la institución, así que. Muy contento. Está bien. Eh, ¿Vos sos presidente del Destino hace cuánto tiempo? Del 2019, junio 2019, oficial. Ya venía sí. de 2018, ah. pero oficialmente como comisión de presidente, eh, julio, julio de Está del bien. 2019. Personalmente, ¿cómo te sentís vos que vos seas el presidente del club de tu barrio? ¿No? Eh, primeramente, bueno, es un orgullo para mí, mm. eh, un orgullo en lo personal. Desde que me lo puse en la cabeza, eh, nada, eh, no, no pasó, no hubo mucho el tiempo que, que pasó a, a llegar a concretarlo. Ah. Así que nada, el apoyo de la gente del barrio era unánime al 100% mm. y creo que eso fue lo fundamental. Es, y... es un barrio muy participativo hacia el club, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que hay mucha, mucha buena onda de toda la gente del barrio, mm. hay mucho compromiso. Y nada, bueno, creo que es un poco de también la, la, las ganas que ven en el trabajo de la comisión. Sí. Eh, mm. Eso te, te incentiva a los vecinos como para, para sumarse. Además, sos joven, como yo, somos jóvenes somos nosotros. Jóvenes, <ríe> sí, sí. <ríe> eh, y eso te da más ganas, más fuerzas, porque, o sea, es como que vos tenés la necesidad de, de colaborar. Sí, sí, nosotros desde que entramos estamos con mucha, con mucha fuerza, con muchas ganas, eh, mucha voluntad, que creo que ahí es donde arranca todo. Claro. Eso es donde arranca todo, o sea con, con, la, con la voluntad y, y, la, y las ganas. Después de ahí es, es la base de todo. Claro, yo, sí, porque cada uno tiene su trabajo, no tiene su vida, pero le, le dedicas un tiempo todos los días al, al club, ¿no? Es un trabajo sin sueldo. Claro. Sí, literal. Claro, literal. Claro, claro. Eh, y hasta a veces te lleva más tiempo que tu trabajo. <risa> sí, es verdad, <risa> es, es, verdad, verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Y, nada, pero bueno, uno lo hace con, con alegría, mm. que es lo fundamental, ¿viste? Que vos, vos tenés que quererlo, digamos. Tenés que querer sentir esa gana de, de, y ese amor por el club para, para poder estar ahí, si no, no, si no, no puedes. No si no no para la gente que no está viendo y capaz no es de Hurlingham, uh -huh. contanos dónde queda situado el Club El Destino. Bueno, el Destino queda en el barrio El Destino, eh, uh -huh. estamos en Sargento Farina, 3530, eh, cerca de la Z, claro. que, es, que es más conocido sí. por ahí, la Z. Y nada, es un club, una sociedad de fomento, una sociedad uh -huh. de fomento que donde... Eh, Hacemos inclusión mucho a, al deporte en general. Porque no solo es fútbol lo que tenemos, tenemos otras actividades. Mm. Y, y nada, estamos abiertos siempre para todas las opiniones, críticas, y que nada, bueno, justamente nosotros también somos de hacer mucha autocrítica cada vez que nos equivocamos en algo. Bien, Y bien. eso es, es la base también. Es que sí, es que yo digo el que eh, vos te equivocás porque estás haciendo. El que no hace, no se va a equivocar nunca no sé, porque no. No, no hace. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. bueno... Yo hablando siempre con... Hoy por hoy, estando de este lugar, entiendo mm. mucho a, a los presidentes, comisión de otros clubes, sí. que, que a veces uno de afuera es fácil, la verdad. claro El tema es estar adentro y hacer. Eh, pero bueno, eh, siempre obviamente con la, cada club tiene su política. Eh, sí, obvio. Y eso obviamente a veces es, es fundamental. Mm. Eh, porque si uno quiere ayudar de afuera y, y uno no, eh, no lo deja o, o es muy cerrado, no sirve de nada. Tal cual. Eh, estabas hablando de, de que hay muchas actividades Y que el club obviamente es social eh, Yo te quería preguntar por el tema de eh, Yo sé que la UNAUR está en los clubes sí. Está en Ateneo Roca, que, que fuimos hoy Y uno de los clubes también donde está es en el destino sí. Con el tema de hockey, puede ser con para hockey, chicas sí, con Contanos un poco de esa actividad Si te acordás los días, horarios sí, sí, sí. Y, y bueno, ¿cómo, cómo fue eso de la... De ¿Cómo le llegó a usted la propuesta de la UNAUR hacia el club de ustedes? Sí, eh, mira, en, en primer lugar, ellos ya no venían hablando ya hace rato, ¿viste? a veces uno por los quilombos que tiene, a veces claro. se le pasan, pero bueno, hasta que un momento nos no sentábamos, hablamos con Hernán, eh, un genio, la verdad mm. que muy contento con él. Ellos hoy por hoy tienen los martes, los jueves y los lunes a las 21 horas. Entonces, lunes, martes... L lunes 21 horas, Sí. martes y jueves eh, 17, ah. 17 horas. Ah, está bien. Sí, sí, sí. La verdad que tenemos la agenda del club muy apretada, así que bueno, tratamos <ríe> siempre de dividir para todo claro. y se complica bastante. Eh, pero tener varias actividades en el club, yo estaba hablando con, con Leila, hoy le hicimos una nota a Leila, sí. la, la presidenta de Ateneo Roca, uh -huh. y me decía, está bien, uno eh, tiene muchas actividades y capaz se vuelve un poco loco pero a su vez tenemos gente de lunes a lunes en el club y eso también lleva a un buffet que esté todo el tiempo andando uh -huh. eh, el movimiento que le da el club al barrio sí. no sí, eh, sí. ¿les, les pasa eso sí seguro eh, lo fundamental y lo principal que queremos nosotros es que eh, todos los días entrar al club y que esté lleno de chicos claro eso es lo principal y nada bueno eh, sí obviamente después viene de la mano el tema del de buffet que de hecho Hicimos una inauguración hace poco, sí, el buffet. Está, que está muy bueno. Hicimos el buffet de, de cero mm. y quedó muy lindo, quedó muy lindo. Y... ¿Van a hacer parrilla? Yo siempre pregunto el tema de la parrilla, porque yo, viste, como voy andando por los clubes y tengo que comer, porque este cuerpo no se mantiene solo. <risa> Entonces, bueno, lo fundamental es que haya parrilla, ¿no? Sí, mira, justamente, bueno, nosotros tenemos la parte de la parrilla. Sí. Y ahora, con el tema de remodelación, la viene nuevo. todo nuevo y nos hacen una parrilla todo nueva. Así que... Pero sí, sí, vamos. Vamos por esa remodelación. Sí, vamos, vamos. A, <risa> a la te empieza a preguntar las medidas, decirme la medida de la. Todo, paquete, todo. Video, todo. Te sí. estás metiendo, pará, pará, pará. Porque cuando a mí me pasa, te estás metiendo en el medio de la nota y, y la gente no puede ver. Entonces ahí, cuando ahí, pasa ahí. eso. No, viste, Perdón. yo me Sí. Sí, eh, <risa> No, no, no. Eh, contanos un poco eh, esto de, de, del boom de las chicas en el Club en El Cluel Destino. Con tema de, del hockey, del fútbol femenino y el futsal, ¿no? No, hoy por hoy el fútbol femenino está golpeando muy fuerte en Hurlingham, que es algo que, mm. que me, a mí me encanta en lo personal. Eh, estoy muy contento, apoyo mucho al deporte. Eh, hoy, hoy quizás eh, estoy muy metido en lo que es el fútbol femenino. Mm. Los domingos eh, a la mañana, después, después de entrenar, obviamente claro. en la semana. Pero porque, vas... están en, porque están en Lifur. En Lifur estamos, claro. estamos en Lifur en Hurlingham. Y nada, es una locura, todos los domingos la cancha llena. Vos decís, de, de, de. Y eso que es a la mañana, arranca de 9 a, a 13 horas. Ah, sí. está bien. 13, 14 horas. Está bien. Y ves la cancha llena y la verdad que te llena de alegría parte del compromiso de los padres, mm. parece que no, pero es eh, tan muy enganchado. Es, es igual que el, que el masculino en, en lo que los, es los, eh, fútbol infantil. Lo también. está igualando, lo está igualando claro. y, y da, creo que yo de acá a un corto plazo el fútbol femenino va a ser una locura. Mm. Y nada, bueno, muy contento. Obviamente después el hockey, también que nosotros siempre acompañamos. Eh, en lo personal, bueno, yo quiero que el club siempre esté de lunes a lunes eh, lleno y bueno, cuando vino Hernán con esta propuesta, nada, bienvenido sea, le abrimos las puertas lamentablemente no tenemos más espacio, porque si no, claro. si fuese por mí, yo le doy dos horas todos los días a todas las actividades, pero <risa> claro, claro, claro. se complica, ¿viste? Pero nada, muy contento, eh, eh, la contención eh, en, el, en el deporte, digamos, es, es algo muy lindo, ¿viste? Sí, sí, obviamente, es, es eso, es la contención a través del deporte. Bueno, ¿cómo fue un poco...? Cuando te llega la propuesta, porque yo estaba hablando con Marcelo, el presidente sí. de la liga, y dice: Cuando yo fui a los clubes y le tiré la propuesta del fútbol femenino, algunos clubes me decían esto: Me decían, ah, qué buena idea, ¿eh? ¿Y, ¿Y en qué horario meto el fútbol femenino? Porque no tengo más espacio. Sí, sí, sí. Algo así te les pasó, ¿no? Sí, no. De hecho, cuando nosotros, Marcelo vino con la propuesta, nosotros ya teníamos armado el fútbol femenino. Ah, bien. Sí, sí, sí. Bien, eh. bien. Eh, arrancamos, eh, creo que fue cuando a, apenas terminó la pandemia, o antes, no me acuerdo, y no nos dejó progresar. Sí, sí, puede eh, ser un poquitito antes y sí, vino sí. la pandemia. Algo así fue, y, y <risa> bueno, de la mano de Sheila, que <risa> eh, Sheila es una chica de Castelar, que es una genia. Sí, está en defensor, es de, defensor de Castelar, estaba. No, está en el porvenir ahora. Ahora está en el porvenir. Sí, sí, sí. Y nada, bueno, eh, cuando le dije, no, no lo doy ni un segundo, y vino, me dio una mano, arrancamos, fue una locura lleno de chicas, y bueno, hoy por hoy eh, dio su fruto, porque... Eh, ta, tenemos una actividad muy buena y nada cuando vino Marcelo, ya teníamos todo armado, así que. <risa> está eh, bien. Que nada. Y ahora se están sumando cada vez más clubes, mm. que eso es fundamental, ¿viste? Está, está muy sí, bueno. Sí, me dijo, me dijo que ahora la segunda ronda arrancó con 12 clubes, 12 o, clubes. o 14, una cosa sí, así. Se sí, 12 clubes. Una, una cosita así, así que buenísimo. Mm. Buenísimo. Y bueno, bueno, contanos un poco ahora, sí, eh, por qué se cierra ahora el club. Mm. Y, y bueno, y felicitaciones, ¿no? Bueno, eh, gracias en principio y, y nada. Eh, primero que nada, voy a hacer una, un párrafo aparte para, para Juan, eh, Juan mm. Zabaleta. Hoy estuvimos, nos cruzamos ahí en. Sí. Eh, nada, estoy muy agradecido con él, con su cuerpo de trabajo, porque la verdad que es increíble eh, el apoyo incondicional de ellos. Los llamo a las 11 de la noche y me contenta el teléfono. Y el otro día tuve una anécdota que, bueno, uh -huh. eh, fue muy particular y, bueno, eh, uh -huh. lo llamé a Fabi y me. me me, me salvó, digamos... Claro. Un genio, la verdad que un genio... Eh, nada, bueno... Muy agradecido con, con Juan... Uh -huh. Que la verdad que es eh, el uno de Durlingham... Para mí es el uno de Durlingham... Eh, no hay comparación... Estoy muy agradecido con él, con todo el cuerpo... Y bueno... Eh, todo esto Es el number one... Es el number one de una... Eh, <risa> todo esto lo digo porque... Viene a, a esto lo que voy a contar... Que es la remodelación de... Eh, en un 100% de la institución... Del destino... Ah, un 100%, no eh, la mitad de la cancha que le faltaba No, no, no, te comento todo lo sí, que lo, lo que está en los planos dale. Eh, Nos viene todo lo que es el techo tinglado sí. nuevo, eh, de punta a punta eh, Pista nueva, tribunas, eh, salón de guardado nuevo, adelante y atrás Sí, vestuario. Eh, el de adelante, o sea, donde vos entras al club Sí, sí, Bien. arriba encima no, viste dónde está ahora la entrada, eh, que vos entras, sí. que hay unos vestuarios. Sí. Todo eso quedaría entrada. Ah, bien. Todo eso quedaría entrada y bien. el salón aparte. Ah, bien, bien, sí, bien. Eh, bueno, después obviamente entramos, tenés, eh, sería la tribuna, sí. eh, playón todo nuevo, sí. eh, parrilla eh, nueva. La parte de atrás. Sí, sí, después de... eh, sería el salón de guardado, mm. con vestuarios, con duchas, baños y duchas. Eh, y bueno y el buffet eh, remodelación ya lo hicimos nuevo pero bueno lo remodelan lo, todo lo van a remodelar lo de vuelta todo ¿no? nuevo y nada eh, cuando nos dijeron eh, eran lágrimas de felicidad porque mm. creemos que creemos que, que se hizo historia o se va a hacer historia en el club mm. y todo gracias a Juan todo gracias a Juan ba y en el barrio, ¿no? tiene barrio tiene el barrio, barrio tiene barrio el barrio también eh, y obviamente bueno no dejo no quiero dejar de lado a la todo esto viene de, de la mano de la gestión de la comisión es una hmm. gestión nuestra, que, que nada, bueno... Eh, Calculo que tuvieron reuniones, sí, ¿no? Sí, tuvimos reuniones. Y, y en cada reunión, ¿qué, qué, ¿qué sentían ustedes? ¿Que se podía llegar? Nosotros siempre creímos, creímos en Juan, hmm. siempre. Eh, a veces un poquito, se tardaba un poco más, se hacía larga claro. eh, la espera, pero hasta que llegó y, y nada, bueno, muy contentos. Eh, nada, son... Es, cuando nos dijeron, nos abrazábamos entre todos porque <risa> sentíamos claro. que estábamos haciendo historia en el club y, y, sí, y, sí. y en el barrio, y la mm. gente toda muy, contenta, muy feliz, contenta, y, y bueno, sigue el apoyo de todo y nada, feliz. Perfecto. Ustedes trabajaron mucho para organizarse. También, sí, ¿no? sí, nosotros. Y sin organización, eso otro no lo, no lo conseguís. No, nosotros en el, el momento que tuvimos que luchar por la plaza que, que estaba destruida, hablamos con, con el equipo de, de Juan y bueno. Eh, con el tiempo no pudieron hacer la plaza. O sea que esto mm. viene de una gestión, digamos, a nivel barrio. Nosotros, eh, por decirte, en un momento, unos vecinos nos decían que hacían falta lomas de burro en, en ciertas calles y sí. hablábamos con el equipo de Juan. Y al otro día, literal, nos levantábamos y teníamos y la, tenía la loma, de burro. La loma de burro. Pero literal, mm. eh, fue así, tal cual como te digo. Mm. Y nada. Es, o sea claro, ves, el vecino, al no poder llegar. A, a, hoy en día Juan, un decir, eh, utiliza el club de barrio para las necesidades que tiene. Exactamente. Mm. Obviamente eh, que quisiéramos hacer mucho más. Claro. Pero bueno, todo tiene. No, todo pero van, van creciendo. Sí, eh, van sí, estamos creciendo. creciendo. Yo, a mí me. A ver, no sé cómo explicar de todo. No, no entiendo mucho de política, pero mm. me encantaría en algún momento hacer política y simplemente por el hecho de que me gusta ayudar no por otra claro, cosa claro claro y claro. así que bueno ojalá en algún momento se me pueda dar y bueno pueda ayudar a toda la gente de mi barrio y obviamente claro. de Burlingame también no obvio sí. obvio obvio, obvio. Sí. bueno buenísimo sí. Pero, buenísimo sabéis leer y escribir sí <risa> lo, <risa> lo básico lo sé ya está, <risa> <risa> ya, está. <risa> ya está ya está ya está sí. <risa> y cuál es el clásico de ustedes hablando futbolísticamente y mirá, nosotros estamos en eh, tres un, en unos eh, en un diámetro chico ya tenés mm. a Santa Leonor y a Rollito. Sí. Hoy por hoy lo, los clásicos son ellos. Y los patitos que está, que, que ahora hizo la cancha ahí cerca de ustedes. En nuestro barrio. En el barrio sí, de ustedes, sí. eh, también se podría decir. Y sí, hoy por hoy. No era, pero ahora sí. Yo creo claro, que porque a partir de ahora tiene el club a la vuelta de nuestro claro. de nuestra institución, así que. y eso también lleva a, a, a crecer el barrio, ¿no? Sí, que venga sí. otro club, digamos. Sí, sí, sí. Nosotros en principio, obviamente, hacemos mucho hincapié en, en apoyar a todos los clubes, así mm. que que nada, estamos estamos contentos a cierto punto porque es un chico menos en la calle. Claro. Es eso. Claro, claro. Claro. Es eso. Bueno, amigos, muchísimas gracias por venir este este ratito. Y, y bueno, eh, cuando esté la inauguración Ahí seguramente vamos, vamos a estar Y vamos a mostrar cómo si querés, en unos días Capaz también vamos y vemos cómo se está haciendo Y después cuando sea la inauguración También ahí vamos a estar me encantaría, Así que muchísimas gracias Me encantaría, Fede, que cuando inauguremos eh, Estén ustedes ahí, así que te mandé mensaje el otro día Sí, y, sí, sí Y sí. nada, bueno, muy agradecido por, por el espacio Y, y nada, bueno, eh, a seguir creciendo bueno, esto es la hora de Hurlingham. Como siempre decimos, está, acompañamos y estamos y escuchamos a los vecinos de Hurlingham, en este caso a los chicos del barrio El Destino. ¿Con qué seguimos? acá?